estilos anidados en InDesign en este video tutorial veremos cómo trabajar estos estilos anidados en una publicación cualquiera la ventaja es que podemos crear estilos de carácter sobre un estilo de párrafo y así poder acceder a estos estilos anidados muy bien manos a la obra vamos a nuestro archivo y seleccionamos el texto que yo deseo formatearlo para crearle un estilo de carácter presionando la tecla Alt y clic, le seleccionamos el nombre país y clic en OK. En esta parte de aquí, en configuración de estilo, tenemos exactamente las características que va a tener este nuevo estilo de carácter. Clic en OK. Seleccionamos ahora otra palabra que queremos que tenga ese estilo y con comando T le ponemos en Bold y le vamos a cambiar de color en swatches. Muy bien, ahora vamos a crear otro estilo de carácter, presionando la tecla Alt, que le vamos a llamar Componente. Igual, clic en OK. Muy bien, estamos listos entonces para crear el estilo anidado. Nos vamos a estilos de párrafo, y aquí donde tenemos el cuerpo de texto, porque todo esto es un estilo de párrafo llamado cuerpo de texto. Damos doble clic vamos a la sección capitulares y estilos anidados aquí en estilos anidados vamos a crear uno nuevo que le vamos a llamar componente porque es el primero que tenemos aquí tengo dos opciones hasta inclusive o hasta sin incluir que es realmente hasta donde quiero que avance el estilo de carácter una sola palabra si pongo dos estoy limitando simplemente para que estén las dos primeras pero si tengo tres como en este caso el 2 no me sirve, realmente es 1. Y en palabras vamos a seleccionar los dos puntos. Ahora, el, el, el estilo de carácter está llegando hasta los dos puntos que están aquí. Realmente no me conviene que tenga hasta los dos puntos un estilo y acá venga con otro. Simplemente voy a cambiar la opción hasta sin incluir. Es decir, que el estilo solamente permanezca en las letras y que no me incluya estos dos puntos damos clic en ok voy a seleccionar este signo de puntuación le voy a poner copy o comando c regreso otra vez al estilo de párrafo y en capitulares de estilos anidados voy a crear otro estilo que es el que va a abarcar a los países en palabras ponemos comando b y ahora vemos que ya todo se ha cambiado Muevo un poquito la ventanita y ahora ya me estoy dando cuenta que todo está bien. Clic en OK. Así es como queremos estilos anidados dentro de InDesign.